Construir una mente millonaria no es un proceso que se logra de la noche a la mañana, sino que requiere de un cambio de mentalidad y un enfoque constante y perseverante. Sin embargo, es posible lograrlo si se tiene la disciplina y el compromiso necesarios para hacerlo. En primer lugar, es importante tener una actitud positiva y enfocada en el éxito. Esto significa ser consciente de las propias habilidades y fortalezas y tener una mentalidad abierta y receptiva a nuevas oportunidades y desafíos. Además, es fundamental rodearse de personas con una mentalidad similar y que puedan servir como mentores y modelos a seguir. Otro aspecto clave para construir una mente millonaria es el aprendizaje constante. Esto implica estar siempre en busca de nuevas formas de crecer y mejorar, ya sea a través de la educación formal o de la formación continua y el desarrollo personal. También es importante estar siempre actualizado sobre las tendencias y cambios en el mercado, para poder anticiparse y adaptarse a ellos. La perseverancia y la determinación son igualmente importantes en la construcción de una mente millonaria. Esto significa estar dispuesto a tomar riesgos y a enfrentar fracasos y obstáculos sin dejarse vencer por ellos. Es importante mantener una mentalidad enfocada en las soluciones en lugar de los problemas y ser capaz de aprender de los errores para seguir adelante. En definitiva, construir una mente millonaria requiere de un compromiso constante y una actitud enfocada en el éxito. Si se tiene la disciplina, la perseverancia y la determinación necesarias, es posible lograrlo y alcanzar los objetivos financieros deseados. Además de los aspectos mencionados anteriormente, existen otras claves para construir una mente millonaria que pueden ser de gran ayuda. A continuación, se presentan algunas de ellas, establecer objetivos claros, para construir una mente millonaria es necesario tener un objetivo claro y específico que se quiera alcanzar. Es importante definir metas a corto, mediano y largo plazo, y trabajar en función de ellas. Ahorrar e invertir de manera inteligente, una mente millonaria es una mente financiera inteligente. Esto implica aprender a ahorrar de manera efectiva y a invertir de forma inteligente en los mercados financieros. Es importante ser consciente de los riesgos y beneficios de cada inversión, y tener una estrategia clara y bien definida. Construir una mente millonaria no es un proceso fácil ni rápido, pero es posible si se tiene la actitud, el enfoque y las herramientas adecuadas. La clave está en tener un objetivo claro, ser proactivo, ahorrar e invertir de manera inteligente, y ser perseverante en el camino hacia el éxito financiero. Imagina ser capaz de alcanzar la libertad financiera y de vivir la vida de tus sueños. Tener una mentalidad millonaria... Puedes crear una vida próspera y abundante, disfrutando de la libertad de elegir tu camino y de tomar las decisiones que te lleven al éxito. Recuerda que todo comienza con una actitud positiva y enfocada en el éxito. Mantén tus pensamientos enfocados en lo que quieres lograr y no te dejes vencer por el miedo o la duda. Rodéate de personas que compartan tus objetivos y que puedan apoyarte y motivarte a seguir adelante. Aprender y crecer de manera constante es clave para construir una mente millonaria. Nunca dejes de aprender y busca siempre nuevas formas de mejorar tus habilidades y conocimientos. Mantente actualizado sobre las tendencias y cambios en el mercado, y busca oportunidades para innovar y crear soluciones únicas. Recuerda que los fracasos y obstáculos son parte del camino hacia el éxito. Aprende de ellos, ajusta tu enfoque y sigue adelante con determinación y perseverancia. La paciencia y la perseverancia son fundamentales para alcanzar los objetivos financieros deseados. Finalmente, no te rindas ante los desafíos y obstáculos en el camino. Mantén la visión clara del éxito que deseas lograr y trabaja duro para hacerla realidad. Con compromiso, esfuerzo y dedicación, puedes construir una mente millonaria que te lleve a vivir una vida plena y próspera. La construcción de una mente millonaria es un proceso que requiere compromiso, disciplina y acción constante. No es suficiente con simplemente desear el éxito financiero, es necesario poner en práctica una serie de hábitos y acciones que lo hagan posible. Para construir una mente millonaria es fundamental tener una actitud proactiva y enfocada en el éxito. Esto implica establecer objetivos claros y específicos y trabajar con dedicación y perseverancia para alcanzarlos. Debes ser consciente de tus fortalezas y debilidades y estar dispuesto a aprender y crecer constantemente. Es importante tomar medidas concretas para ahorrar e invertir de manera inteligente y aprender a identificar oportunidades de negocio rentables. La mentalidad millonaria implica ser astuto y estratégico en tus decisiones financieras y tener la capacidad de tomar riesgos calculados y bien informados. La construcción de una mente millonaria no es un proceso fácil ni rápido, pero es posible si se tiene la actitud correcta y se trabaja duro en el logro de tus objetivos. No te dejes vencer por el miedo al fracaso o a la incertidumbre y mantén tu enfoque en la visión del éxito que deseas alcanzar. Recuerda que la construcción de una mente millonaria es un proceso continuo y en constante evolución. Debes estar dispuesto a adaptarte a los cambios y aprender de tus errores y fracasos, para poder seguir avanzando hacia tus objetivos financieros. En resumen, construir una mente millonaria es posible si se tiene la actitud correcta, se toman medidas concretas y se trabaja duro para alcanzar los objetivos financieros deseados. No te rindas ante los obstáculos y desafíos en el camino, y mantén tu enfoque en la visión del éxito que deseas lograr. Adelante.